Hello and welcome to Muy buenas the tardes. Muy buenos días y les damos las bienvenidas al Día de la Tierra del y las conversaciones NACAP de Capital Natural de la Universidad de Stanford y yo soy. Eh, y pues yo soy la directora Anne, eh, de la eh, del programa de NatCap. Y algunos de los temas eh, más eh, de la logística, conversación. Tenemos eh, interpretación simultánea hacia el español. El webinar está siendo presentado en español. Y perdone, yo soy Anne Guerry, no mencioné el apellido de Anne, eh, directora del programa de Stanford University de eh, conversaciones de capital natural. Y si colocan, eh, tenemos instrucciones para la interpretación en este momento. To, um, mute the original audio so that you don't have to hear two languages at the same time. So make sure you select a channel in order to hear the webinar after you've clicked on interpretation by clicking on that little globe at the bottom of your Zoom screen. Just a, a quick introduction to the Natural Capital Project. At NACAP, we pioneer science, technology, and partnerships that enable people and nature to thrive. We use we aim to use understanding of nature's benefits to target investments in nature that improve Ahora, the El programa de Stanford University de es un programa pionero de la ciencia, tecnología y la naturaleza. Esta serie se llama Las conversaciones NatCap. E iniciamos esta pandemia, este año de la pandemia, para mantener nuestra red unida por la medida posible o en la medida posible. La idea es poder tener discusión, eh, promover las conversaciones, el debate y también colaborar con eh, socios antiguos y nuevos. Los eventos han... Hablado sobre planificación costera, climáticamente inteligente a servicios de ecosistemas y el, eh, la planificación del uso del suelo en las Amazonas, que es nuestra próxima sesión. La conversación, la conversación de hoy es bastante especial porque marca el Día de la Tierra y no puedo pensar en el, una mejor manera que mostrar el trabajo increíble que han realizado sobre el trabajo en eh, la arrecife mesoamericano para resguardar los sistemas de sustento de vida de ese sistema. Tomé esta fotografía cerca de mi casa la semana pasada. Aún eh, eh, estaba empezando la primavera. Y vemos aquí que estas plantas nos dan pues mucha esperanza. El, eh, las eh, yemas o los brotes. Ahora vamos a hablar con nuestro moderador, un ecologista que tiene un gran talento que lo, su meta es eh, moldear eh, futuros más sostenibles. Eh, la doctora Katie Muchas gracias Ann por la bienvenida, por la presentación. Quiero darles a ustedes la bienvenida, a todos por participar en nuestra conversación de hoy, que es la planificación costera, climáticamente inteligente y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Y vamos a abrir esta sesión con el primer ponente o la primer ponente. Como sabemos, en los últimos años y pues en la última década hemos visto un aumento notorio en el número de eh, impactos climáticos, ex, eventos extremos con eh, incendios forestales eh, que eh, afectan a Australia, en Norteamérica. La semana pasada se eh, hubo un informe eh, sobre un glacial en Alaska que está moviéndose más de 100 veces, eh, 90 pies por día, 90 veces más de eh, lo que eh, se ha esperado. Y el impacto es devastador. El verano pasado, varios huracanes en la zona del arrecife mesoamericano eh, acompañado por eh, la estación que estamos viendo en eh, en eh, las zonas costeros y ahora afectó Guatemala y Honduras, sus zonas costeras y las respuestas de los sistemas costeros. Pues eh, la idea no es eh, pues eh, aislarnos eh, y eh, construir pues una pared para protegernos del, eh, creci del mar creciente. Pero hay costas, especialmente eh, a lo largo del la recife mesoamericana, donde se puede eh, aprovechar un abordaje eh, más sostenible. Nuestros panelistas hoy están involucrados desde México Belice, Guatemala, Honduras, eh, están relacionados sus esfuerzos a entender de una mejor manera el impacto del clima en esta región y el trabajo que realizan para desarrollar un portafolio, una cartera de estrategias de adaptación a nivel ecosistémico que va a poder ayudar el riesgo en las comunidades costeras y permitir así que estas regiones puedan aprovechar eh, la protección, los beneficios, eh, los beneficios de secuestro carbono, por ejemplo, turismo. Que pues eh, sustentan eh, el, la vida de estas personas. Es un placer presentar nuestros cinco eh, ponentes que todos están involucrados en un proyecto que se llama Planificación eh, Climáticamente Inteligente y vamos a hablar de su trabajo hasta cierto punto relacionado a esto, pero también sobre otros trabajos que realizan en sus países respectivos. Primero tenemos Del Delmel, que es eh, un asociado senior de la Universidad de Columbia. Eh, ella está en el Centro de Investigación de Sistemas Climáticos del Instituto de la Tierra de la Universidad de eh, Columbia en Estados Unidos. Y tenemos eh, a Fabio Cresto, quien está liderando. Es un climatólogo que está realizando esfuerzos sobre eh, impacto climático sobre los ecosistemas y, eh, y también las contribuciones eh, nacionalmente determinantes para eh, las zonas costeras o NDIS en estas eh, zonas. También tenemos eh, a Saida Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sostenible del gobierno de Yucatán en México, que va a hablar de algunas de las iniciativas que su equipo está realizando. En la región. Arlene Young, quien es directora de la zona eh, de autoridad del eh, la, eh, es, vamos a hablar sobre cómo su agencia, Arlene Young, directora, perdona, de Belice, de la eh, autoridad e instituto para gestión de la zona costera. Y por último, el eh, Luis Chévez, que es del eh, fondo del WWF de eh, Honduras, que va a hablar sobre las estrategias eh, de adaptación al clima. Y eh, estrategias de toma de decisiones informadas. Los primeros tres ponentes. Van a eh, iniciar. Después tenemos cinco minutos de eh, un interín y vamos a realizar una actividad eh, en el word map que les voy a explicar en algunos minutos y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para la actividad de word map. Les invito a que tomen papel y lápiz y anoten www.menti.com y vayan a este sitio durante la sesión. Eh, si sienten que quieren hacerlo por favor, y el código es 18421756. Y pueden anotar eh, sus notas o temas relevantes eh, con respecto a estos temas en su región. Y vamos a crear un Word Map que nos da la oportunidad de interactuar y mantener nuestros cerebros activos por la siguiente hora y media y que va a ser como un producto para poder mostrar el contenido de la presentación. Quería eh, avisarles que esto va a haber una grabación en el canal de YouTube de NatCap y también vamos a eh, enviar el PDF con las presentaciones. Algunos de los... Algunos de los o la mayoría de los ponentes van a presentar en español, en inglés, pero algunos van a presentar en español. Así que si quisieran poder eh, pues, ver la presentación en español o en inglés, en el idioma de. Entonces puede hacerlo. Pero si quiere ver las femininas en español. Entonces pueden ir al enlace que Mary Jane va a colocar en el chat para poder descargar el pdf de las filminas en el idioma que usted desea. Entonces el enlace va a estar eh, publicado en el chat para poder descargar la filmina deseada. También durante las presentaciones. Por favor, envíen sus preguntas, cualquier pregunta que pueda tener para los ponentes en la sesión de preguntas y respuestas. Y estas son preguntas relacionadas al contenido. Y los ponentes responderán durante la sesión. Si necesitan logística, información logística o ayuda técnica, por favor, mencione un. Eh, o oh, perdón, por favor, coloquen un texto en el chat y ya veo una solicitud para información sobre el menti. Eh, creo que aquí terminé con las presentaciones. Excelentes. Bueno, entonces vamos a darle ahora la palabra a Menishka, quien va a iniciar. Muchas gracias, Kiri. Es un placer realizar eh, pues un resumen de la eh, del trabajo que realizamos en la zona de arrecife Recife eh, Mesoamericanos hemos estado Involucrados en este proyecto por dos años y medio hasta el momento. Voy a repasar brevemente varias de las eh, variables de climáticas que hemos desarrollados y la idea es mostrar cómo hemos integrado el eh, riesgo climático en un modelo de eh, sistemas de ecosistemas o servicio de ecosistemas y otros pasos para presentar nuestro centro. El Centro para Investigación de Sistemas Climáticos es una colaboración entre NASA y la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizamos investigación relacionada a zonas urbanas, conservación y agricultura. Y en el 2015 iniciamos un, eh, un eh, una alianza con eh, WWF para planificación y adaptación. Todos estamos involucrados en este proyecto eh, de cosas inteligentes, de alguna manera u otra, y nuestras actividades de los proyectos brindan eh, brindar información eh, de eh, adaptación climáticas. Eh, para eh, realizar modelos, eh, establecer modelos regionales y, eh, eh, y reducir la escala. También brindamos guías para utilizar la información de riesgo climático para planificación eh, climática. No voy a entrar en muchos más detalles sobre nuestros métodos, solo quisiera decir que utilizamos múltiples eh, resultados climáticos, brindamos proyecciones para dos eh, escenarios de emisiones y trabajamos en eh, partidas de 30 años eh, y mitad de siglo para este. Y también siempre buscamos un rango, un rango de estimación baja y alta. El modelo que buscamos es siempre el cambio climático en la región. No entro en detalles, solo un resumen del tipo de investigación que realizamos. Ahora esto no es sorprendente ya que el clima está aumentando en todos los lugares, pero buscamos realizar eh, estudios en zonas más eh, marginales eh, después compararlos con las costas y, y con el eh, cálculo alto, eh, vemos eh, la variación de 3 grados Celsius, que eso es de preocupación, que eso es el la estimación eh, alta, que es un RCP de 8.5. Cuando eh, analizamos el calor extremo, estamos buscando eh, eh, climas sobre 35 grados centígrados. Y aún en la estimación baja en algunas partes de México y Guatemala, eh, cuando vemos el, la estimación más alta, puede alcanzar 300 días por año en algunas partes, mientras que en otras vemos 152 a 200, que todavía es muy alto. Para precipitación, el cálculo eh, más bajo o vemos eh, sequía eh, y vemos algunas zonas de la costa que están sufriendo un aumento. Y aquí es porque explicamos por qué eh, mencionamos un rango, porque si. Por ejemplo, consideramos un rango, asumamos que sea eh, de cambio menos 30, eh, por ejemplo. En generalmente no es, es, siempre es un aproximado, pero si planificamos esto, pues podemos saber, bueno, podría aumentar o, o reducirse la precipitación y hay que planificar eh, diferentes escenarios posibles. Pero si hacemos un promedio eh, y lo mostramos, lo publicamos, pensaríamos que no va a haber ningún cambio y que no hay que planificar eh, y que todo se va a mantener igual. Por eso es que preferimos mostrar un rango. También estamos buscando un, un cambio en el número de, de días de precipitación y aún en las zonas eh, altas vemos una reducción eh, en lugares eh, con más precipitación eh, vemos una reducción total de la precipitación y quiere decir que pues un pequeño cambio, un posible aumento de la precipitación bajo eh, va a ocurrir con esta emisión alta. No nos sorprende que solo hay una dirección y que hay un aumento. Vemos niveles de hasta... Eh, un, un aumento de medio metro en la región del aumento del nivel eh, del mar. Y eso es utilizando un rango, un RCP con, con múltiples escenarios climáticos, escenarios climáticos. ¿Sí? Aún si la, la intensidad de las tormentas, tormentas no cambian, before, porque en algunos Lugares. El cambio es igual que en las costas, pero el cambio del, en el cambio marítimo vemos más agua eh, empujada a nivel interno. Por eso la intensidad de las tormentas no aumentan. Eh, si no aumentan el nivel marítimo, el, el mismo mar va a eh, causar un aumento en el nivel. También analizamos proyecciones para la temperatura en la superficie eh, marítima. Y esto es en la zona eh, mesoamericana, oceánica. Y eh, a lo largo de tres eh, periodos de tiempo, eh, cuando llega al final del siglo, puede haber un rango de 2 a 4 grados Celsius. Es, Celsius. Eh, y ese aumento eh, pues es de gran preocupación. Porque, y no es un RCP de 8.5. Ahora, eso es un repaso de, de las proyecciones que hemos hecho. Si quisiera, pues, más detalles, yo puedo ahondar en eso también. Solo quiero mostrar cómo integramos el riesgo climático a los modelos de servicios ecosistémicos y, pues, pueden... Pueden estudiar también los eh, ensayos de, de brechas en la adaptación. Tenemos informes publicados al respecto. También trabajamos con Katie y su equipo para integrar distintas variables eh, al, a, la, a la retención del segmento, reducción del eh, riesgo costero, a turismo y los modelos de pesca y realizar eh, ofrecer soluciones basadas en la naturaleza en que los para priorizados por los socios. No van a implementar todos, pero van a priorizarlos. También trabajamos en otro estudio que utiliza, que utiliza, perdón, la métrica de calentamiento de corales. Perdón, el indicador de blanqueamiento de corales que, que está establecido por NOAA. Eh, y muestra la semana de calentamiento, eh, el grado de calentamiento eh, semanal para identificar el estrés acumulado de calor. Formamos parte de NASA y su programa PACE. Y esta es un, una misión que se va a lanzar muy pronto en el 2022, que se denomina eh, el. PACE, que es para útil para avanzar eh, y evaluar eh, pues los corrientes, los corrientes oceánicos eh, y es para detectar, pues. Eh, es ok, el PACE es el plancton aerosol y nubes y el ecosistema oceánico. Esas son las siglas y esperamos poder estos datos, tener datos prontos eh, disponibles. Y si a ustedes les interesa este programa de pase de PACE de NASA, por favor nos deja saber. Eh. Quiero concluir al explicar lo que tenemos eh, bueno, bueno, programado. Eh, estamos desarrollando un informe de síntesis de la, de la evaluación de riesgo climático para la región. Estamos ahora eh, realizando el análisis de calentamiento eh, de, por grados semanales y la idea es presentarlo en un formato en línea. Estos resultados y lo que observa en la pantalla es una plataforma en línea que también vamos a lanzar y queremos continuar uh, participando con los programas espaciales de NASA y otros interesados de la región para entregar o eh, hacerles llegar esta información. Eh, no sé si tuviera preguntas y sí, gracias por su atención. Muchas gracias, eh, menisca Excelente presentación y eh, pues hasta queríamos saber más de, de lo que hacen, eh, pero fue definitivamente informativo. Por favor, eh, no duden en hacer sus preguntas en el chat box, en la, eh, en el chat box de Zoom. Ahora seguimos con nuestro siguiente ponente, Fabio Cresto Aleina. ¿Usted tiene la palabra? Muchas gracias, Katie. Es un gran placer hablar hoy para los impactos del, eh, climáticos eh, en ecosistemas de Guatemala. Es el Día de la Tierra hoy en día y es un honor estar aquí. El lema hoy es restaurar nuestra tierra porque un clima saludable es una necesidad, no solo una opción. Y quiero hablar de la necesidad de adaptar y adaptar al impacto del cambio climático, no solo en Guatemala, pero en el eh, arrecife mesoamericano. Para colocar el contexto el cambio climático en Guatemala. Bueno, incluimos aquí datos del eh, proyecto de carbono global que salió a fines del año pasado. Podemos ver las emisiones eh, de CO2 en Guatemala en comparación de con otros países. Estos son las emisiones de gases invernaderos. Y en el 2017, pues no había una gran presencia de emisiones de gases invernaderos. Viendo las emisiones por persona, eh, que es pues la última, eh, está en la parte inferior de la pantalla pues es de los más bajos de América Central. Es importante considerarlo que Guatemala no es, pues, una de las países más responsables por el cambio climático, pero son de los más impactados por el cambio climático, no solo en su población, pero su ecosistema. Los ecosistemas de Guatemala y en general del mundo están siendo amenazados con el cambio climático. Sabemos cómo. Eh, la doctora Menichka dijo el aumento en la temperatura, el aumento en el nivel del mar y el nivel de acidificación que destruye el destruye, eh, arrecife. Y hay otros cambios que también son efectos que quizás son menos conocidos o eh, no tan entendidos. Y uno es el cambio en, la, en el patrón de precipitación. Un ensayo que surgió eh, a inicios del año muestra que los modelos antiguos eh, pronostican una reducción en la precipitación en la zona de sequía eh, de Centroamérica, que es para el finales del siglo, que es una zona semiárida o árida, y también un RCP de 4.5 y con RCP en este escenario de 4.5 a 8.5, impacta los ecosistemas que ya están siendo presionados por la baja precipitación. Otro cambio, tal como mencionó Menishka y Katie, fue el, el aumento en ex eventos extremos, huracanes. Centroamérica fue afectado por dos huracanes importantes en noviembre, Eta y Agota. Y el ensayo que salió eh, a finales del año pasado muestra que hay una correlación de reducción de eventos extremos y aumento de, del clima. Considerando el impacto de eventos extremos sobre los sistemas locales, eh, los extremos climáticos eh, pues pueden eh, revelar importancia de la biodiversidad tropical para el funcionamiento de los ecosistemas. Desarrollamos un proyecto sobre este impacto en el arrecife coral. Eh, pues este es el caso. En el 2014, el eh, arrecife de Corona Caimán fue descubierto y es uno bastante peculiar en Guatemala. Es bastante profundo de 10 metros y eh, supuestamente tiene una cobertura del 50% coralina, que es inmenso en comparación con el resto del arrecife coralino mesoamericano, porque tiene mucha vida. Eh, es, es un punto que está siendo también presionado por el cambio climático y esto es financiado por la Alianza Oceánica y planeamos monitorear el impacto eh, sobre este ecosistema. Dos, por la pandemia solo se pudo analizar una serie temporal entre mayo y octubre de 2019 fue imposible eh, recolectar de nuevo eh, información sensorial. Eh, tenemos una expedición planificada en mayo para obtener más datos, pero como pueden ver en esta filmina, pueden ver lo que analizamos. La correlación entre el aumento en temperatura eh, del mar, eh, medidas en el arrecife coral y el pH. Ahora necesitamos más eh, tiempo para analizar la temporalidad, las estaciones y entender el impacto de los eventos eh, los huracanes en noviembre sobre el eh, arrecife coralino. Este es un artículo que se publicó en la revista Entre Mundos en el 2020 y si está más interesado en el proceso en el que se descubrió este, este arrecife coralino. También las, los manglares están bajo presión por el aumento eh, marítimo, pero la deforestación también ocurre a nivel masivo. Y también el INAP, el Instituto Forestal Nacional, eh, ha dicho que ataques eh, por, por eh, hongos, pues, pues también están atacando eh, los manglares, están causando su muerte. Y eso se debe que las personas no están realizando eh, es, eh, f, eh, o conduciendo eh, la gestión de desechos de una manera sostenible y por ende estos hongos están creciendo y pues destruyendo los manglares también por el aumento de CO2, CO2 perdón, en el, la atmósfera. Y también podemos ver que el aumento en productividad está siendo saturado y esto puede aumentar aún más la productividad eh, de los manglares para concluir quiero regresar a la primera firmina que presenté la necesidad de adaptación los sistemas eh, ecosistémicos en Guatemala en general eh, a lo largo de Centroamérica tienen que adaptar pero cómo lo hacen lo que creo y en el proyecto en el que estoy involucrado es la necesidad de un mapeo eh, que está involucrando a las comunidades que viven en los ecosistemas y no solo para implementar el cambio climático y medidas de adaptación, pero para garantizar realmente la sostenibilidad de estos proyectos y estas medidas. Después de planificar eh, la adaptación. Un, un caso pues significativo es de las concesiones, concesiones, perdón, de los eh, bosques en el norte de Guatemala, en los bosques tropicales, en donde las comunidades locales están involucradas en la planificación, la reglamentación eh, de los bosques y pueden ver cero impacto eh, en eh, incendios forestales. Pero fuera de estas concesiones eh, en donde las comunidades locales no están involucrados, eh, hay incendios que están pues, desata desatados en los bosques y eso se está viendo eh, y no se explica ahora. Vamos a hablar después del impacto en las zonas costeras y el hecho de que la ciencia está siendo ya llevada a la comunidad y la toma de decisiones está tomando a las comunidades con el poder de las, las soluciones basadas en la naturaleza. Y es yo creo que el futuro sostenible para eh, la gestión de los ecosistemas en Guatemala y por lo menos en Centroamérica. Es una oportunidad ahora en Guatemala porque estamos actualizando las eh, contribuciones eh, nacionalmente determinadas en eh, un proceso participativo para eh, garantizar la sostenibilidad de estas medidas. Eh, es un placer haberles podido eh, abordar con este tema. Muchas gracias, Fabio. Por favor, pueden eh, hacer sus preguntas en eh, la caja de texto del Zoom. Le voy a dar ahora la palabra a eh, la ministra Zaida Melina Rodríguez. Eh, pues, un gusto poder Compartir con ustedes un momento y pues, por supuesto, platicarles un poco de qué es lo que está sucediendo desde el estado de Yucatán. Eh, si me permiten, eh, introducirles rápidamente, eh, Yucatán es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Nosotros eh, tenemos ahora más o menos alrededor de 2.200.000 habitantes en una superficie territorial de 39.524 kilómetros cuadrados. Algo muy interesante es que de 106 municipios eh, con los que contamos en el estado, eh, 12 de ellos eh, se encuentran eh, con, eh, catalogados como zona costera. Tenemos básicamente 12 municipios costeros en el estado, los cuales, de los cuales prácticamente todos son parte de algún tipo de área natural protegida, ¿no? algún tipo de grado de conservación. En Yucatán lo que hemos eh, aprendido un poco también de los ensayos, errores, de las situaciones que hemos vivido. Por el impacto del cambio climático, que es evidente, es perceptible desde muchos sectores de la población, es que necesitamos generar una visión diferenciada de la atención de las zonas costeras. Necesitamos movernos hacia un manejo integrado, un manejo integral de estas zonas que nos proporcionan una un gran, grandes servicios ecosistémicos para toda la población del estado. Nuestro trabajo ha consistido desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en poder retomar muchos esfuerzos que durante muchos años eh, por intereses académicos, ya no sabían, eh, los ponentes anteriores nos han introducido ¿no? a que información existe, que hay, muchos, hay muchas iniciativas y hay muchos, eh, bueno, muchas personas y científicos comprometidos a generar información que nos va a permitir al sector público poder eh, ser partícipes de una mejor toma de decisiones, ¿no? Esta es una cartera que se ha construido a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que tiene un laboratorio de análisis y resiliencia costera en el estado de Yucatán, junto con otras instancias como el CISI, que es el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, y el CINDESTAR, nuestro centro de investigación eh, nacional. ¿no? Esta es una cartera de resiliencia, es una carta de resiliencia costera. El cual, pues más o menos nos ha indicado un poco los análisis que se han realizado, catalogando o semaforizando el estatus de, de, de la región costera en función a cuatro factores ambientales que son hábitat, biodiversidad y agua. Y pues vemos que evidentemente hay una región que se encuentra en rojo, que es un gran una gran área de atención. ¿no? y que precisamente a través de ella podemos diferenciar que es necesario generar estrategias que sean integradas en el sentido de que la solución no es la misma para cada uno de los espacios y bueno esta, este manejo integrado de zona costera lo que nosotros que visualizamos es que necesitamos enfocarlo hacia los grandes ítems y las grandes áreas que no son las mismas en cada uno de los estados que no son las mismas para cada, para cada comunidad que habita en, en el país. ¿no? Para nosotros en Yucatán, la propuesta es que este manejo integrado sea a través de la interacción municipal, ¿no? que cada uno de los, de los jefes del municipio, los presidentes municipales, eh, pues podamos interactuar con ellos para incidir en la política pública de nivel muy local. Eh, está el tema de adaptación, por supuesto. La, la gente y la comunidad entienden muy bien que necesitamos avanzar hacia las medidas de adaptación ante lo que está sucediendo ese los impactos del cambio climático, pero no se logra dimensionar qué es la adaptación, no se logra dimensionar cómo podemos ser partícipes de las medidas de adaptación. Igualmente, tenemos que, por supuesto, aún trabajar con la potencialidad de nuestras zonas costeras y, en el caso del Yucatán, pues, todo nuestro sistema lagunario y humedales, como una de las grandes herramientas de mitigación. Y, eh, y, por supuesto, acciones muy puntuales en cuanto a la línea costera y a, las, y a, los, y a los impactos de la erosión costera en cuanto a la generación de empleo. De, de por supuesto, hay dos temas que, que nos importan muchísimo. Uno es el monitoreo, porque nos permite... El poder interactuar mucho con la gente y poder platicar con la gente y hacer, eh, pues, esta socialización de la importancia de las zonas costeras. Y también, por supuesto, la conservación de fauna, que para Yucatán es muy, muy importante, toda vez que pues, somos hábitat de especies migratorias y de especies tan carismáticas como la tortuga marina Y evidentemente, nosotros como, como gobierno estatal en México, eh, uno de los grandes temas es que no tenemos grandes competencias de regulación de las zonas costeras, toda vez que todas ellas son de competencia federal. La federación es quien debe de regular desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Secretaría de Marina, desde la zona pesca y desde otras instancias, ¿no? el, el precisamente la, la operación ¿no? y la ejecución de muchas de las acciones en zonas costeras. Sin embargo el gobierno del estado de Yucatán está muy interesado en generar procesos de alineación y de política pública, precisamente integrada, que nos permiten ser más partícipes de eso. ¿no? Algunos datos muy, muy, muy puntuales para el tema de monitoreo, se ha estado trabajando mucho sobre la identificación de la línea costera y la generación de vuelos, sobrevuelos con, con ortofotos para ir monitoreando dinámicamente la, la, el comportamiento y la modificación de la línea costera y de las zonas más seleccionadas, catalogándolas como críticas. ¿no? Hay algunas obras de protección que se han estado fortaleciendo en el Estado y eh, estas pues, deben de ser monitoreadas para poder dimensionar el funcionamiento de cada una de ellas. ¿no? Y en ese sentido, pues se ha trabajado ya sobre 2.145 metros lineales en los cuales ya hay alguna, alguna obra de protección y se han establecido rellenos artificiales de, de playa, así como también se han retirado instalaciones que generan erosión costera eh, ya en 30 sitios muy puntuales. ¿no? Eh, un tema importante porque nos permite interactuar y parecer partícipes a la gente son activaciones en valoración de las playas, ¿no? Y ahí pues hemos trabajado mucho con procesos de certificación de playas limpias, playas patino y una playa con la aplicación de Washington en, en la cual pues hemos eh, fortalecido el trabajo con seis municipios y en cada uno de ellos hay un comité de monitoreo y seguimiento de playas limpias En cuanto a especies prioritarias por supuesto la tortuga mariana trabajando mucho con esta especie carismática pero pues también tenemos el flamingo y muchas especies de aves migratorias que también han estado eh, siendo monitoreadas por parte no solo del gobierno del Estado federal, sino de muchas instancias y organizaciones civiles que eh, pues, trabajan en conjunto con nosotros para poder fortalecer sus acciones en campo. Cultura para la sustentabilidad es este gran tema que tenemos nosotros en diálogos y participación con la población acompañando las certificaciones pero también difundiendo la importancia del conocimiento de nuestras zonas costeras sus servicios ecosistémicos y el conocimiento de que son áreas naturales protegidas que debemos conocer valorar y conservar este es uno de los grandes retos en los cuales nos hemos encontrado y focalizado como gobierno estatal y es precisamente porque las acciones de generación de puertos de abrigo en estos dos puertos eh, pesqueros que tenemos en el estado pues ha ocasionado la acumulación de arena en el sitio oriente y la pérdida de la dinámica de la arena que no corre como debe correr hacia el lado oriente de cada una de estas escolletas y aquí pues hemos coordinado el trabajo para que colocando sistemas de trasvase de arena se pueda eh, pasar el, el, el volumen de arena ya estudiado que debe de correr de forma normal para eventualmente generar procesos de modificación de la estructura y la orientación de las entradas de los puertos de abrigo todo esto competencia federal para poder ir generando menor impacto de estos puertos de abrigo precisamente este es otro punto focal que como bien no lo ha explicado y pues ya nos comentaba el panelista anterior que la participación social de, las, de los proyectos de adaptación y de también son muy importantes. El gobernador nos ha, ha, ha sido el creyente de esto y de confiar en la población. Y este festival es un festival que fue creado para celebrar que no debemos pescar en un periodo, ¿no? Es un festival para celebrar la veda de una especie muy importante para el Estado, que es el mero, y durante todos los dos meses y medio que dura la veda del mero, pues se generan activaciones económicas, eh, culturales, deportivas, eh, de capacitación, eh, también de limpieza de playas, de manglar, ¿no? y, este, y pues muchas más actividades para poder apoyar por una parte a la población costera, pero también para poder difundir la importancia del conocimiento del vero, del mero para el Estado, y también de nuestras mismas playas. ¿no? Este festival ha sido un gran éxito para el Estado, eh, reconociendo la importancia de estas zonas costeras. Esto les comentaba ya eh, de forma previa y ahí pueden observar en el mapita como prácticamente todo nuestro Estado está cubierto por un área natural protegida. Estas es son áreas naturales protegidas estatales y ambas, eh, si lo observan en la, en, la, en la línea, toda la costa está prácticamente cubierta de las estatales. Y los remanentes son áreas naturales protegidas federales, de tal forma que toda la línea costera del Estado es un área natural protegida. Estos datos ya se los había platicado un poquito antes. Este es nuestro campamento tortuguero Una de las cosas que estamos muy orgullosos de esto es que nos ha servido mucho para que en las mismas comunidades haya grupos de voluntarios que eh, pues generan las, las, las inspecciones de nidos y el monitoreo de las tortugas pero también nos han ayudado a monitorear el, el cuidado del manglar, eh, nos han ayudado a cuidar el tema de manejo de residuos, e incluso ya estamos fortaleciendo la capacitación para que nos ayuden con el monitoreo de la línea costera, ¿no? empoderando a las comunidades en el conocimiento de sus ecosistemas. Igualmente, habían comentado el proyecto cosas listas, el Yucatán es la colita de este proyecto, nosotros tenemos dos comunidades, inscritas en este proyecto de postes listas que nos ha servido para poder dar los primeros pasos para hacer de todo esto que les comento como manejo integrado de zona costera una política pública detectada y en la cual ahora precisamente como gobierno del estado nos encontramos trabajando para poder generar esto como un documento que pueda ser publicado que pueda ser reconocido por la población, por las autoridades ambientales y eh, las autoridades incidentes que sean competentes para que esto pueda hacerse eh, permanente para toda la costa. Costas ¿no? listas, como les comentaba, es la base, ya nos han platicado los panelistas anteriores de, de esta relevancia, pero es muy importante eh, remarcar que esto nos lleva a poder generar con la comunidad eh, soluciones basadas en ecosistemas, soluciones que nos permitan la conservación del manglar, la restauración del manglar, con grupos que ya sean, sean capaces de realizar restauración de manglar y de una costera. El manejo integrado del fuego, que pues, para Yucatán es un punto muy, muy importante y que cuidamos cada año de forma muy, muy preventiva también. Y por supuesto un tema que no se habla mucho, pero que es de gran relevancia para el fomento de la biodiversidad y para la conservación de la gran plataforma continental con el estado de Yucatán, que es la conservación de la masa de pastos marinos y lo que conlleva esto en captación de carbono. Igualmente, pues estamos alineando esto con nuestros instrumentos de herramientas pública que son vinculantes, los cuales son un ordenamiento territorial para todo el estado de Yucatán, el programa estratégico de acción ante cambio climático y esta que les comentaba, que es la política estatal para el manejo integral de mares y costas en el estado de Yucatán. Y algo que quisiéramos y que pues justamente en estos pales nos gusta comentar, que hay que apostarle como comunidades costeras a poder reconocer y poder generar el valor del carbono azul con lo que contamos en nuestros en nuestras maravillosas eh, sistemas de manglar y sistemas lagunares y poder incluso ya platicar con las comunidades en procesos de generación de emisiones de carbón azul. Este es el gran trabajo que hoy estamos desarrollando a través de este programa, ya con 10 con, con funcionarios muy puntualmente, SDS y Secotur, que es nuestra Secretaría de Turismo, a la cual estamos vinculando muchísimo con estos temas, pero también con otras y a la coordinación institucional entre otras instancias estatales que nos permiten, nos permiten llevar esto a cabo de forma muy puntual. Y todo esto enfocado, por supuesto, a que todas las bases las, las adapten, las adopten y las promuevan las comunidades eh, en las zonas costeras. Y esperamos que esto pues, sea realmente algo que logre quedar como una política permanente para que independientemente de las autoridades que lleguen, los, las, los, las y los ciudadanos en zonas costeras identifiquen, valoren el valor, el valor ecosistémico de cada uno de, de, de sus sitios, de cada uno de sus ecosistemas y realmente lo conserven y lo usen de una forma adecuada, logrando no solamente la participación en las MDCs, sino el desarrollo sostenible que todos quisiéramos ver para nuestras costas en este caso de Yucatán. Espero algunas preguntas y cuestionamientos y sobre todo poder invitarlos a Yucatán porque esto nada como verlo en vivo. Muchísimas gracias. Excelente the... presentación, Saida, Muchas oh, gracias por compartir know, eh, esta información. Vamos a tomar un descanso corto de cinco minutos y. Voy a colocar una filmina aquí solo para recordarles de la actividad en el mapa de Word Map para que ustedes puedan participar y eh, pues no sé. Eh, vamos a. Tomar un descanso de cinco minutos solo para un Descanso más que todo para la interpretación, para mí, para poder eh, descansar mi voz. Muchísimas gracias y nos vemos en cinco minutos. Thank you so much. Hola, quiero darles la bienvenida. Lori, ¿me escucha? Excelente. Quiero compartir el mapa de palabras que tenemos. Lori puede ver mapa, un mapa bello. Muchas gracias por llenar el mapa. Community and biodiversity and resilience. La comunidad, la biodiversidad, resiliencia, soluciones basadas en la naturaleza, manglares, eh, servicios ecosistémicos. También en español, manglares, coral. And coastal management también gestión costera eh, emisiones de gases invernaderos eh, continúen agregando las palabras importantes para usted también veo varios otros países India y y eh, por favor eh, agregue lo que les parece y sus preguntas lo que les parezca perdón y sus preguntas quiero dar la palabra al siguiente ponente Arlene Young ¿Estás ahí? Arlene está allí hmm. por algún motivo no puedo compartir la pantalla porque supuestamente alguien más está compartiendo ¿Funciona? Sí. Wonderful. Buenas tardes ¿Funciona? todo el mundo, solo para repasar to presentación que tengo overview Muy El tardes es todo el mundo, solo para repasar la presentación que tengo planificada hoy. Eh, el plan es, eh, enfatizar la importancia de cómo el plan, la autoridad costera eh, oriental de, de Belice ha utilizado la información de NatCap de la capital natural para eh, poblar sus mapas y elaborar su plan de eh, gestión costera y cómo estamos participando en otros procesos tales como actualizar eh, la contribución nacionalmente determinada de Belice y para demostrar Cómo esta información tan importante también puede fungir eh, para otros propósitos. Para ustedes que han estado trabajando en Belice, la zona costera brinda muchos servicios ecosistémicos para Belice. Y como pueden ver, el turismo es nuestro, pues, eh, primer, eh, primera actividad. Eh, económica y el sector pesquero que contribuye a la economía y que también es una fuente importante alimentario para las comunidades costeras de belice también la protección costera brindan muchos servicios especialmente para eh, Dos servicios que brindan eh, los arrecifes coralinos eh, como una barrera contra los efectos climáticos nefastos, eh, huracanes, tormentas. Y también hay estudios eh, que muestran información reciente sobre el sector pesquero. Por ejemplo, en el 2020, 20, 2021, los sistemas, los sistemas los ecosistemas eh, ahora son aún más importantes que nunca. Las, el plan integrado costero de Belice fue iniciado en el 2016. Varios panelistas hablaron sobre la importancia de la gestión integrada de la gestión costera, gestión integrada de la, las costas de Belice. Se realizó a través de una, eh, de una sociedad o de un trabajo en conjunto con el WWF, el Fondo eh, Mundial eh, Silvestre y con NatCap, el proyecto NatCap, y uno de los objetivos principales es actualizar el plan de gestión costero para incorporar eh, recomendaciones actualizadas, recientes y climáticamente inteligentes para guiar eh, las eh, recomendaciones a nivel político en nuestro plan. También escuchamos antes sobre los modelos del proyecto de costas inteligentes y del análisis de servicios ecosistemas ecosistémicos realizados en los cuatro países en Belice. Esto brinda eh, resultados de referencia que eh, contribuye a información clave sobre qué zonas del país enfrentan el mayor riesgo. Y esta información se utiliza para poder fortalecer la es el plan eh, costero con un enfoque en resiliencia y vulnerabilidad. Es una zona esencial que queremos eh, pues, fortalecer. Además, un sector clave como el turismo. Eh, eh, de, depende o varios mapas generados eh, por el modelo eh, para poder reforzar el valor de las costas. Sabemos que el turismo es esencial para eh, la economía belice y esta información eh, nos ayuda a planificar eh, futuras inversiones, eh, cómo asignar eh, fondos, cómo mejorar eh, también. Eh, el sector o cómo mejorar eh, nuestras costas eh, para mayor satisfacción de este sector. Eh, así que es, es un mapa sumamente importante para nosotros. Las estrategias de adaptación han sido el resultado de los modelos y esperamos utilizarlo de diversas maneras y como pueden ver, una estrategia es proteger los manglares. Esto nos ha ayudado a eh, tomar en cuenta. Que las zonas importantes para los manglares no siempre caen en nuestro sistema o bajo nuestro sistema de zona protegida. Y esto es clave en términos de identificar zonas adicionales para protección del hábitat de los manglares y para informar eh, a los inversores con respecto a implementación de estas eh, estrategias de adaptación e implementación. La autoridad eh, de autor, la autoridad costera de Belice es uno de los socios en el grupo de trabajo azul carbono. Para, establecido para brindar guía técnica y eh, ayudar en el apoyo de actualización de contribuciones determinadas a nivel nacional como un país, eh, pues en desarrollo conocemos eh, Sabemos que los NDCs están siendo actualizados para el 2016 para incluir metas para protección de arrecifes coralinos y mejorar, eh, pues también la situación del, eh, de los eh, de los pasos marinos y también la idea es analizar o, o informar sobre las metas. Los modelos nos ayuda a analizar diferentes metas eh, con eh, actores o eh, interesados eh, validados eh, y así pues tener un proceso más informado de toma de decisiones sobre cuál es una meta factible o viable para poder incluir en las construcciones eh, nacionalmente determinadas desde 5 500 hectáreas, hectáreas, perdón, a 10.000 hectáreas. Y eh, cómo eso se podría pues priorizar para protección de los arrecifes. Y conforme eh, pues aumentamos la cobertura, vamos a tener un, un enfoque mayor de, de priorización eh, para conservación propósito de, eh, de conservación. También tenemos mapa, mapas que nos ayudan a pues eh, determinar cuán, cuál es la zona de reservas eh, de carbono o cuánto podemos eh, secuestrar y eso también lo queremos incluir en nuestro documento de NDC, de contribuciones determinadas a nivel nacional. Y aquí vemos eh, los, las metas a nivel eh, de sector, a nivel de sector. Eh, vemos el carbono azul y metas de eh, humedales costeros y hoy Asistía a una sesión para analizar estas metas y ver si son eh, cifras o valores realistas para que el país considere. Y la idea es eh, financiarlo y pues conservarlo. Entonces, el rango es de metas de protección a metas de restauración para intervención de intervenciones de gestión también. And, um, as well la información de capital natural también está siendo utilizada para informar a los inversores a distintos niveles. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre una iniciativa de eh, humedales eh, o de manglares y también estrategias de adaptación para eh, manglares. Recientemente participamos en un proceso para actualizar nuestro programa de país para el Fondo Climático Verde. Y eso es una gran oportunidad para poder implementar estas adaptaciones, estas estrategias y eh, hacia el uso sostenible y mejorar la protección de las costas. Hay otras eh, iniciativas eh, que están pues siendo desarrolladas, eh, por ejemplo, el eh, plan de acción y de políticas estratégicas sobre el cambio climático a nivel nacional y un plan de adaptación para el sector de la pesca y de la zona costera. Y ya se ha entregado una propuesta al Fondo Climático Verde. Para resumir, la presentación está dirigida a mostrar pues una fotografía de cómo la información de activos capitales puede ser utilizado para desarrollar el, el, las políticas y apoyar el asentamiento de planificación y medidas de planificación o estrategias de protección en Belice. Y estrategias de adaptación eh, Van a poder informar a los hábitats sobre la protección, la necesidad de protección y reducir el riesgo a nivel costero a través de proyectos e inversiones. Y también la idea es eh, desarrollar modelos para poder brindar información valiosa sobre datos climáticos y así apoyar la protección de ecosistemas eh, de los manglares. Muchas gracias. That was, that was really excellent. Excelente presentación. Muchas gracias, Arlene. Gracias por por compartir toda la información que el DMI está haciendo en Belice. Ahora voy a darle la palabra a Luis, quien es el último ponente antes de la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Katie. Okay. voy a compartir mi pantalla si me da un segundito. Voy a hablar sobre la experiencia de WWF, el fondo natural de, de fauna. Eh, el, y de la vida silvestre eh, y el esfuerzo que hemos hecho sobre la planificación en el arrecife mesoamericano con eh, estrategias climáticamente inteligentes eh, para nuestras costas. Voy a referirme a tres temas específicos. Nuestro abordaje en la región. Y voy a dar una breve presentación de cómo el análisis de los servicios ecosistémicos que tenemos, ya han visto algunos en otras presentaciones eh, en esta serie y cómo apoyamos la toma de decisiones en nuestra región. Solo para brindarle una idea de nuestro trabajo, esto no es eh, zona pues amada de Ecomar y puede ver las zonas protegidas eh, pues en, en donde estamos trabajando, en azul claro. Y nuestro abordaje es basado en la ciencia y tratamos de analizar el riesgo que enfrentan eh, los, el ecosistema por el cambio climático. Trabajamos con el sector académico, por ejemplo, y tenemos tres componentes basados en la ciencia. Eh, uno es capacitar y desarrollar análisis. Eh, tratamos de identificar y evaluar estrategias eh, fortalecer estas capacidades por medio de talleres y así identificar. Eh, opciones de adaptación. También tenemos un proceso de apoyo para la toma de decisiones y entre integramos estrategias y opciones con políticas y planes. Y vamos a realizar un piloto de eh, opciones y medidas eh, para que los países con los cuales estamos trabajando puedan utilizarlo. Y esto se realiza a través de una red de socios. Y mencioné al inicio que trabajamos con el sector gubernamental en cada país. Tenemos también varios socios que nos ayudan a establecer eh, o, o a eh, diseminar información académica en la Universidad de Columbia, la Universidad de Stanford está involucrada en nuestro trabajo en la región, pero también oficinas diversas del eh, fondo, eh, del fondo WWF, incluyendo a nivel eh, de campo y local. Y también tenemos socios claves en las comunidades que trabajan eh, muy de cerca con las eh, autoridades y los sectores, autoridades gubernamentales y del sector privado. Eh, un ejemplo de las variables eh, climáticas que utilizamos para el modelado de servicios ecosistémicos con nuestros socios eh, incluyen eh, aumento del nivel del mar, precipitación eh, mensual versus estacional y la temperatura eh, media y cómo afecta la sedimentación, turismo, etcétera. Con respecto a los análisis de los servicios ecosistémicos, estamos analizando cómo influye las estrategias de adaptación climática. También los beneficios que reciben las personas eh, como resultado de estos servicios ecosistémicos. Un ejemplo que estamos haciendo con el proyecto de capital natural es el sector de Recreación, el turismo. Utilizamos eh, variables climáticos como temperatura, precipitación para poder ver cómo el turismo es influenciado por la naturaleza y el clima y cómo esto puede cambiar en el futuro con respecto al cambio de clima. Una vez que establecemos los escenarios, trabajamos. De nuevo, con Natcap en una herramienta de eh, oportunidades de optimización y así ayudar a los gobiernos a decidir. Eh, y en el sector privado, eh, ¿dónde deberían enfocarse las actividades? Ejemplos, transición de agricultura a eh, eh, esfuerzos agroforestales con modelos de retención de sedimentos y también restaurar los manglares, eh, deforestados y aún restauración de los corales o, o de los arrecifes coralinos. Esto es posible eh, a través por el trabajo que realizamos con comunidades locales, con eh, eh, agencias gubernamentales, con agencias del sector privado también. Eh, y tratamos de buscar eh, opciones eh, de adaptación basado en ecosistemas. Entonces estamos trabajando con eh, consultores eh, también en la región. Y esto también es impulsado por eh, actores interesados porque son las personas que deciden cuáles son los ecosistemas claves que quisieran proteger en el futuro. Esto. Lo hemos hecho a través de distintos talleres en distintas comunidades y países, a veces reuniéndonos con eh, un, eh, para tener un abordaje regional, por ejemplo. Una vez que hemos definido las estrategias con el apoyo de Stanford, por ejemplo, eh, obtenemos mayor representación y así eh, se puede visualizar eh, cuáles son las opciones con respecto a restauración. Y también la influencia de la adaptación sobre los sistemas, eh, los ecosistemas. Aquí, eh, por ejemplo, la protección de manglares podría impactar el turismo y el riesgo costero. Y finalmente, y esto es algo en lo que estamos eh, enfocándonos, es generar un mapa de acuerdos en donde las adaptaciones y estrategias generan eh, el mayor retorno para múltiples servicios. Y esto involucra temas científicos, pero también consultar a la comunidad y tomar información o conocimientos del campo. Una vez que esto esté listo, vamos a eh, apoyar el proceso de la toma de decisiones. Es información basada en la ciencia, privado por los líderes de comercios, por eh, gobiernos y por la comunidad. Y se realiza la toma de decisión a tres niveles. A nivel local, por ejemplo, brindar retroalimentación a planes de gestión eh, para zonas marinas costeras. Eh, Brindar información para ordenamiento territorial y también retroalimentación para eh, estrategias de adaptación climática a nivel municipal y estatal por medio de lo que desarrollamos en el proyecto. Y a nivel nacional, como han visto, ya apoyamos eh, los procesos de contribuciones eh, nacionalmente determinadas de los diversos países, eh, la gestión de la zona costera y también Estrategia de adaptación al cambio climático. A un nivel ecoregional, eh, brindan oportunidades para formular políticas públicas regionales, eh, a nivel regional, que podría mejorar el abordaje eh, meso, eh, mesoregional del arrecife coralino y también fomentar el intercambio de aprendizajes y experiencias eh, para poder. Eh, tener una visión pues, conjunta eh, de sostenibilidad y protección y así aprender el uno del otro, sea restauración de los manglares o planificación territorial o con las comunidades a nivel local. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de mi presentación. Thank you so much, Entonces, gracias Luis. Muchas gracias Luis. Quisiera que todos los eh, ponentes encendieran sus cámaras. Uh, an active, um, uh, chat tenemos un chat muy uh, activo y pues, already, y pues varias preguntas ya so eh, para nuestros ponentes. The... Les agradezco a los asistentes por sus excelentes preguntas. Están definitivamente haciendo, poniendo mucha atención. Entonces, pueden seguir eh, analizando las preguntas y respuestas para sus preguntas. Vamos a iniciar con algunas preguntas que tengo aquí. First, sort of. Uh, Luis, you shared with us. una pregunta para Luis, usted compartió con nosotros el proceso que se ha realizado como parte de este esfuerzo, eh, pues, intra país eh, para adaptación eh, ecosistémica, pero sabe que usted está profundamente involucrado en mucho del trabajo que se que realiza Honduras y quería, pues, darle la oportunidad de compartir eh, su su perspectiva del trabajo que realiza, realiza en Honduras con este grupo y específicamente se me ocurre, pues el daño de EDA y IOTA y el impacto de la pandemia. Me pregunto si usted tiene algún tipo de recomendación o, o dato que pudiera compartir sobre participar con la comunidad eh, que ha sido pues devastada y que ha sufrido por estas, eh, estos desastres naturales y pues eh, situaciones pues difíciles políticas y, y también eh, sanitarias por la pandemia. Gracias por su pregunta, eh, Katie. Eh, muy interesante eh, su pregunta, porque después de IOTA, eh, ETA, ver cómo las personas han reaccionado en las comunidades. Estuvieron quizás influenciados por nuestro proyecto eh, y a, han aprendido sobre sistemas, servicios ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación. Y estaban eh, pues eh, considerando o, o reflexionando con muchas comunidades con las que tenemos contactos. Por ejemplo, eh, las comunidades de las montañas. Estaban más vulnerables porque estaban eh, deforestando eh, los bosques y pues les dio tiempo para poder eh, reflex, re, reflexionar y aunque fue un gran daño, eh, causó devastación terrible en un mes, creo que fue como una alerta, un despertar y, y las eh, comunidades sienten que deben protegerse y tornarse menos vulnerables y se están informando y es algo muy importante para la comunidad y pues la pandemia ha dificultado las cosas eh, claro nosotros pues nos basamos en comunicación y, y es difícil ahora comunicarse eh, por el distanciamiento social y estamos intentando tomar medidas por ejemplo en diciembre lanzamos un eh, una estación eh, de radio para poder comunicarnos pues, con las comunidades y pues, educar a las personas sobre el riesgo climático y cómo adaptarse. Y fue exitoso este esfuerzo. 20,000 escuchas en nuestra ecorregión se conectaron o nos escuchaban. Y le parece muy poco a ustedes, pero para esas comunidades con las que trabajamos eh, es una gran, eh, un gran logro. Y ha sido excelente tratar de intentar reconectarnos con nosotros, con ellos. Y siempre estamos buscando nuevas vías de poder eh, comunicarnos con ellos para la adaptación climática o para informarles al respecto. Gracias, Luis, por su respuesta. Saida, tenemos una pregunta para usted de parte del panel. Uh, I'm going to try to read it in Spanish. Okay, and you'll forgive me. Voy a leer en español y eh, le voy a y vamos a irlo interpretando. Por la presentación, Saida, Unas preguntas. ¿Quién está dirigiendo la coordinación del grupo internacional para el MICE? Gracias, Katy. Sí, justo estaba intentando responder ahora por escrito esa misma pregunta. Qué bueno que, que la podemos hacer y así me ahorro la escritura. Este, actualmente, la, la, o esta, esta iniciativa, es eso, es una iniciativa, aún no, está, no es un grupo formal. Está ahora liderada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con un grupo de asociaciones civiles este, donde está también el GEP, donde está el RRUF, no, donde hay varias otras instancias que han conformado una iniciativa por, los costes, por las costas y mares de, de México. Entonces, esta iniciativa y nosotros estamos en formulación de esta política, aún con un grupo informal, donde participamos secretarías del Estado, como son la Coordinación de Municipios, Está eh, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca y acuicultura Sustentable del Estado, nosotros, eh, la, la Secretaría de Investigación y Estudios Superiores del Estado y la Secretaría de Salud. Todas estas secretarías y los homólogos de la federación, así como también los alcaldes, y estamos trabajando con grupos muy focales que, que ya tienen actividades. Por ejemplo, el grupo de voluntarios del COCTOMI, que son el, el programa de conservación de tortugas. El grupo de, de guías turísticos que tienen un proyecto con CEFOTUR. ¿no? El, las, las cooperativas pesqueras, ¿eh? o sea, como que los grupos de, ya de comunidades sociales que están en línea o actuando son los, nuestros focos los grupos focales con los cuales se están desarrollando este trabajo. La intención de esta política es que al estar generada podamos entonces publicarla, decretarla o concretarla como un instrumento vinculante y entonces sí, tener un grupo formal que pueda, que pueda sesionar ya con cierta periodicidad. Wonderful. Thank you, Saida. Um, And that kind of leads into a question I have. Gracias, Y eso, eh, Conlleva una pregunta que tengo para Fabio. Usted se enfocó en los impactos al ecosistema en su presentación. Muy interesante. Pero usted, como muchos otros, están involucrados en un gran rango de proyectos. Y no sé, qu quisiera preguntarle si usted pudiera eh, contarnos más del sector multiproceso con respecto a los, eh, las contribuciones eh, determinadas a nivel nacional. Y eh, cómo usted ve este proceso y cómo encaja en Guatemala y por qué piensa que es optimista al respecto? Gracias. Katie. Creo que es una excelente pregunta la suya y no es fácil de responder por lo menos. Para poder actualizar el compromiso, el informe de los NDCs en Guatemala, veo en el proceso que queremos armonizar eh, los compromisos en, de todos los sectores y para propósitos de medidas de adaptación, que es el sector en el cual estoy más involucrado, eh, veo que todos los actores están en este momento intentando buscar conexiones en otros sectores, algo que nunca ha pasado. Eh, a veces hasta hubo conflictos entre los sectores y ahora lo que estoy viendo es más trabajo pues, en conjunto. Es como oportunidades para sentarse a conversar. Y pensamos que este debate y me refiero brevemente a lo que a la pregunta que se hizo en, en el chat. Queremos involucrar la mesa indígena del cambio climático, que es una asociación indígena de las organizaciones de comunidades indígenas, perdón, para superar eh, las barreras del idioma, que pues es una realidad eh, que empaña pues, la comunicación. Y no solo se trata eh, a nivel gubernamental de algo de un esfuerzo gubernamental. La idea es obtener el punto de vista de la comunidad que, que piensa la comunidad que es importante. Es un proceso nuevo que me da mucho optimismo. Y me imagino que, que pues, eso está también eh, resonando con Arlene y Belice y eh, su trabajo con las contribuciones determinadas a nivel nacional. Eh, quisiera que usted responda, Arneal, Arlene, pero también eh, dejar que los participantes eh, pregunten. Eh, un asistente dijo, ¿cómo ven ustedes eh, o cuál es la oportunidad número uno para promulgar abordajes basados en la naturaleza? ¿Y cuáles son los desafíos a avanzar estos esfuerzos? Cuál es la oportunidad y cuál es el desafío, Arlene, usted puede ir de primero. Sure, um, I think Muy bien. Creo que una oportunidad, eh, pues, que, que hemos eh, pues aprendido de estos procesos nacionales, como Fabi mencionó. También hemos observado que actualizar el, eh, los reportes de los NDCs y las metas, especialmente con respecto a la adaptación. Que varios sectores, eh, pues, nos han dicho que hay metas que ellos pueden establecer. Para agricultura, energía. Y esta es una oportunidad clave. Working on adaptation, vemos eh, que al a trabajar con adaptación en diversos sectores, pues hay muchos que se han interesado eh, o que se han sumado al esfuerzo. Desafíos, pues siempre faltan recursos para implementar las estrategias de adaptación. Si mayor financiamiento eh, para, no solo para un piloto, pero para que bueno, se pueda desarrollar, pero yo siempre trato de ver las barreras como oportunidades, porque aunque tal vez hay eh, financiamiento semilla, eso se puede utilizar para demostrar eh, que el esfuerzo se puede replicar en otras partes del país y el abordaje puede obtener pues, más financiamiento del sector privado, digamos. Por ejemplo, para restauración de eh, manglares, ¿cómo logramos que el sector turismo se una al esfuerzo? Eh? Y irónicamente, estos son los que más causan el, eh, la destrucción de los manglares, pero irónicamente son los más interesados en conservarlo. Entonces hay que ver los desafíos como oportunidades. Me um, well, gustaría the eh, saber la, escuchar a algunas personas más y, y pues estamos so llegando al fin y voy a tener que detener. So we'll we'll pues esto es información pues eh, a nivel global so que podemos. Better, we'll desescalar en la región eh, a nivel regional tal vez Manishka eh, puede pues dar su opinión en el boletín quiero agradecerles a ustedes por compartir su tiempo su esfuerzo su energía y pues sabemos que una hay una gran urgencia eh, para el trabajo que están haciendo y muchas gracias por su liderazgo por su esfuerzo y por el esfuerzo de los eh, asistentes y sus excelentes preguntas. También quiero recordarles a todos esta serie de conversaciones. Eh, va a estar eh, o va a repetirse o con un tema distinto cada mes. Son temas, no obstante, que son eh, de un tema común. Aunque están enfocados en la costa, eh, los invito a poder eh, unirse a la siguiente sesión, que es el 25 de mayo, sobre la planificación y el uso sostenible del suelo en las Amazonas. Así que muchísimas gracias por asistir y espero no haber olvidado nada. No sé si tuvieran más preguntas. Excelente. Muchas gracias a todo el mundo por su participación. Take care, Bye. all. Have a good rest of your day. Thank you. Bye. Bye. Que disfruten de su día y muchas gracias por conectarse. Hasta luego.